Vamos con este ejemplo, loco. vamos con el ejemplo del niño ahora, vamos a, vamos a agarrarnos de ahí ahora, por favor, y vámonos al diálogo, vamos a hablar, vamos a pedir disculpas, vamos a pedir perdón, loco, que se, es, es, eso, eso salva una vida, discúlpeme, comando, mire, usted sabe, la puedo bajar un poco la música, usted sabe, no vuelve, no vuelve a suceder, o, o, o, o, o, el comando, mira, por favor, si pueden bajar un poco la música, porque que esa bocina son de loco, esa bocina es que tú no te la lleve. Vamos al diálogo, loco, ¿no? de verdad. Y tú te vas a dar cuenta que va a bajar la mortalidad, hermano. De verdad no vamos con uno, con otro, loco de verdad. It